Hola soy Víctor y en este vídeo voy a desmontar la última campaña publicitaria de Leche Pascual. El otro día me pasaron un vídeo de una nueva campaña de Leche Pascual así que vamos a ver el vídeo a ver de qué se trata y después os voy a enseñar algo que hará que los directivos de Leche Pascual quieran denunciarme o si no no estaré haciendo muy bien mi trabajo así que vamos a ver el vídeo. Realidad Pascual fue pionero en introducir el brick y la uperización en España, los tanques de frío, la leche desnatada y también la semidesnatada. Este año 2018 vuelve a marcar el camino del mercado lácteo español con un nuevo hito, la leche 100% bienestar animal. ¿Cómo que bienestar animal? ¿Cómo que bienestar animal? Me da a mí que esta gente no sabe la definición de la palabra bienestar, así que vamos a ver cuál es la definición del diccionario de la RAE. Bienestar, conjunto de las cosas necesarias para vivir bien. Es bienestar animal violar a un ser vivo para que tenga hijos que no quiere tener? Es bienestar animal quitarle a estos hijos enseguida de que nazcan y que lloren días buscando a su madre? Es bienestar animal el tener que matar al 50% de estos hijos porque salen machos y no nos sirven para nada? Es bienestar animal esto? Porque esto es un vídeo de cómo se consigue la leche en las granjas de Pascual. Salió en Televisión Española hace unos años. ¿Es bienestar animal que un animal que en libertad vive 20 años, viva solo 5 debido al estrés físico y emocional que tiene que soportar? Me da a mí que eso no es bienestar animal. Vamos a seguir viendo el vídeo. ¿Marca Calidad Pascual un hito en el sector agroalimentario? Hoy volvemos a marcar un hito en el sector lácteo español y yo diría que europeo. Cuando el consumidor vaya a un supermercado y esté enfrente de un lineal, va a poder ver leche pascual de bienestar animal u otras leches. Voy a explicar mejor con un trozo de un vídeo cuál es la estrategia de marketing de Pascual, para que la gente lo pueda entender mejor. ¿Cómo fabrican sus cigarrillos? Plantamos semillas repelentes a los insectos bajo el sol de Carolina del Norte. Crecen, se cortan, se curan, se tuestan... Eso se... es. Lucky Strike es tostado. Pero todos los tabacos son tostados. No, todos los demás tabacos son venenosos. ¿Qué es el bienestar animal y qué requisitos debe cumplir una granja certificada? El, el bienestar animal es ni más ni menos que lo mismo que el estado del bienestar en una sociedad humana. ¿Cómo podéis comparar el bienestar en una sociedad humana con lo que le hacéis a los animales? ¿Cómo? Una vaca tiene que estar a gusto, no tiene que tener miedo de su cuidador. No tiene que tener miedo de otras vacas. El ganadero es cariñoso con las vacas. ¿Habéis tenido que cambiar algo en vuestras fábricas? Desde un punto de vista de proceso industrial no hemos cambiado nada. Hemos aprovechado todo esto para cambiar lo que es el envase. A este tío lo despiden. No hemos tenido que cambiar nada, que va. Hemos aprovechado para cambiar el envase y hacerlo más bonito. A las vacas que les den por culo, la verdad. Nos importa bien poco producto con un tapón de un no, solo no paso puedo con él. y hemos Hostios. puesto una caja que le da mayor consistencia a lo que es la caja de leche. ¿Qué le vais a contar a los consumidores? ¿Por qué deben comprar Pascual? Vamos a darle a entender que no todas las leches son iguales porque Pascual es el único gran fabricante que tiene toda su leche certificada en bienestar animal. Vale, esto me toca un poco las narices. Primero, sí, todas las leches son iguales y el hecho de que pongas delante de tu frase vamos a darle a entender, simplemente da más validez a mi argumento. Y segundo, ¿qué coño es un certificado de bienestar animal? En serio. Creo que es hora de que la gente sepa la verdad. Porque aquí algo huele mal, muy mal. Y lo bueno es que creo que sé cómo conseguirla. Sí, dígame. Vale, no te preocupes, nos ponemos a ello. Tenemos trabajo. Jefa, he encontrado algo que te va a gustar, sobre el certificado de bienestar animal. Ilumíname, te escucho. Como sabrás, Pascual anunció que AENOR, la Agencia Española de Normalización y Certificación, les había certificado todas las granjas con las que trabajaba. Pero buscando me he dado cuenta que no es AENOR, sino IRTA, que es un instituto de investigación y tecnología agroalimentaria. Bueno, ¿y por qué es tan importante? Te escucho. Vale, a primera vista, simplemente es otra empresa la que ha creado el certificado. Hasta ahí nada sospechoso, ¿no? Pero en la web de IRTA, si vamos al apartado de Bienestar Animal, podemos encontrar el nombre de la persona responsable de ese departamento, que es Antonio Velarde Calvo. Veo el brillo en tus ojos. No ha sido muy difícil encontrar trabajos suyos publicados. Y aquí tengo uno de ellos. ¿Leche de la producción al consumo? ¿Pero qué es esto? Mira quién está en el listado como uno de los autores. Nuestro amigo Antonio, pero he sido sin ver por qué es esto importante. Has encontrado al creador del certificado y su trabajo, ¿Qué es lo que no estoy viendo. Instituto Tomás Pascual. Eso es, ha resuelto el caso, Tomás Pascual es el fundador de Pascual y este instituto es simplemente un intento de contratar científicos para que elaboren, por supuesto, estudios que les favorezcan y en este caso un certificado de bienestar animal, tócate las narices. Exacto, el mismo científico que trabaja para ellos a través de este instituto es el que ha creado el certificado de bienestar animal. Y por eso, ellos son los únicos de toda España que tienen esta certificación en sus granjas. Porque son ellos quienes lo han creado. Tengo que avisar a Víctor. Bueno, será casualidad, ¿no? Que justamente la persona que ha creado este certificado haya trabajado también para Pascual. Pero no es solo Antonio Velarde. Si vamos en este documento a el apartado de Bienestar Animal... Y miramos los tres científicos que lo han escrito podemos ver que los tres han trabajado o trabajan en IRTA dentro del departamento de bienestar animal además no es AENOR como dice Pascual quien ha creado este documento este certificado porque si vamos a la misma página de IRTA vemos que ellos mismos han subido varias noticias diciendo que ellos asesorarían a AENOR ...sobre cómo hacer este certificado... ...porque AENOR realmente no certifica este tipo de cosas... ...así que... ...los científicos que trabajan para mí... ...en mi propio instituto... ...me crean un certificado para mí mismo... ...para que yo venda mentiras al público... ...y sobre todo mentiras las cuales me dan mucha rabia. Puede que haya gente... ...que todavía diga... ...bueno, pero es que tienen un certificado, ¿no? ...y que se crean este bulo del bienestar animal... Así que vamos a hacer un experimento. Y lo bueno es que mi rata de laboratorio está a punto de llegar. Hola. ¿Qué tal, tío? ¿Qué pasa, Víctor? ¿Cómo estás? Venga, ven para acá. No veas cómo ha costado aparcar, tío. Siéntate, por favor. Por favor, bebe agua. ¿Qué es, esto? ¿Qué es esto? Mira, tengo aquí un certificado de bienestar. Según este certificado, si te doy un techo bajo el que estar y agua para beber, puedo matarte. Pero qué cojones, si, si esto lo ha firmado tú... El plan original era terminar este vídeo tal y como está. Pero... Al cabo de un par de días de que Pascual sacara su certificado Central Lechera Asturiana, sacó también el suyo. Claro, tiene sentido. Si tu competencia directa intenta devaluarte, tienes que hacer algo al respecto. Así que este vídeo tendrá segunda parte. Y si quieres ver la continuación, por favor, síguenos en la página de Lácteos Diqueno en Facebook o suscríbete a este canal de YouTube. Hasta la próxima.